Yo creo que la gente lo pedía, yo creo que la gente lo pedía. Lo pedía... Mucha gente me decía, oye, para cuándo una segunda parte y tal y...? No se lo pedía a nadie, era totalmente innecesario. Además que han pasado ya tres años, es que no se acuerda nadie. Bueno, y el que se acuerde pues será porque está recitando siempre lo mismo. Pues ha sido una alegría encontrarse con el equipo otra vez después de tanto tiempo... Uf. Si no se habla con nadie, si la gente ya no le escribe tampoco es que contestara, pero bueno. Nada Fue un rodaje muy especial, un rodaje muy especial que, no sé, como que dejó un recuerdo muy bueno en la gente. El rodaje fue un coñazo con la pintura y ahora otra vez, es que mira, tres días con la mano manchada y no se me quita. Pues mi intención es darle una vuelta al concepto anterior y intentar sorprender esta vez. No saca nada nuevo, además todo suena igual. Se me olvida decir cómo se llama. Bueno, ya en el tren.